Hace algunos años nos sorprendimos con la noticia de peces con rostros similares a los humanos, esto en Corea Pero el video que vamos a ver a continuación está fuera de todo eso, es realmente escalofriante Mi nombre es Oxlack Castro, comenzamos Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube Oxlack investigador, únete al team este era el sorprendente video de los peces que semejaban tener rostros humanos Que por muy increíble que pareciera, resultaron verdaderos Después de 10 años de este curioso video, uno nuevo está conmocionando al mundo Se trata de la grabación de la captura de un pez en Japón Igualmente con rostro humano pero a diferencia de los conocidos, es totalmente perturbante. Las imágenes muestran un pez de buen tamaño, pero su rostro es escalofriante. Dos redondos ojos, nariz y gruesos labios en lo que es su boca. Es como si viéramos a un hombre pez. Y la serenidad de su rostro provoca un sentimiento aterrador, como si estuviera pensando mientras lo están grabando. El video apenas dura algunos segundos aparentemente para no generar más información sobre este insólito descubrimiento. Es verdad que aún no conocemos todas las especies que habitan en este planeta, pero esta criatura no puede ser posible, por lo que realizamos una investigación y descubrimos más información sobre este extraño video grabado en Japón. El video originalmente se volvió viral en la plataforma WeChat en abril de este año con el título Weird Fish. Sin embargo a medida que se extendió por otras plataformas fue cambiando de título hasta volverse conocido con el título de pez con rostro humano atrapado en Japón. Sin embargo el sitio chino MyGoPen desacreditó el video con el análisis de un creador de animaciones, quien confirmó que el video solo se trataba de un trabajo de CGI. Y aunque es notable el trabajo de computadora, lo curioso es que hasta el momento, el creador de este video no ha salido a la luz, ni se tiene más información sobre este. Por lo que el enigma de quien hizo este video, aún se mantiene. Hola, ¿qué tal legionot black? Les tengo una súper buena noticia. Y es que ya van a poder adquirir los tomos de criptozoología Oxlack en una tienda oficial La tienda se llama King Monster Tecamac Esto en el Tecamac Power Center La dirección se las voy a dejar acá abajo en la descripción del video Son los tomos del 1 al 3 porque ya van a salir del 4 al 6 Así que no se los pueden perder Tómense una fotografía y me la mandan para que yo la suba a mis redes sociales Nos vemos en el siguiente video Perfecto